Feliz días para todos, soy Gabriela Hernández y de parte del Sistema de Información para la Artesanía de Artesanía de Colombia, les damos la bienvenida a una nueva charla virtual Artesano Digital. Hoy les presentamos el webinar Atrayendo Clientes Potenciales en redes sociales y mientras esperamos a que se conecten los demás asistentes, los invitamos a ustedes, ya vamos 73 personas, a que nos cuenten de qué parte del país están conectando y cuál es su oficio artesanal. De igual forma, eh, les recordamos que hoy hacemos el anuncio de la tercera actividad Artesano Digital que ustedes deben entregar, entonces en unos segundos les vamos a contar de qué se va a tratar esta actividad. Ya se encuentra con nosotros Edgar Beltrán, él es de Blue Marino. Gracias por estar con nosotros, Edgar, acompañándonos. Eh, Hernán Nieto, Beatriz Marín, de Medellín. Ana Carolina González, buenos días desde Fusagatsugá, ellos producen accesorios artesanales en cuero. Diana Margarita Martínez también se encuentra con nosotros desde Bogotá y, y su oficio es la joyería, gracias Diana por estar con nosotros. María Claudia Manrique también ya está con nosotros, Sara Eazo, Jubeli Alvarado desde Popayán, bienvenida. Gracias por estar con nosotros también. Cindy Estefany Muñoz se encuentra en Bogotá. Adriana Lucía Segura también ya está con nosotros. Elizabeth Montaño, Edith Huelgas. A todos les damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy en este webinar atrayendo clientes potenciales en redes sociales. Bueno, hoy, hoy nos va a acompañar María Fernanda, María Fernanda Morales Cuervo para que vayan eh, teniéndolo en cuenta. De igual forma, pues también... Los invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para el desarrollo de este webinar para que sea exitoso. No olviden cerrar el micrófono y la cámara para evitar interrupciones durante el transcurso de esta charla. De igual forma, si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy vamos a desarrollar, los invitamos a que las hagan en nuestro chat de preguntas y de esta forma podamos eh, responderlas al final de la sesión. De igual también, si tienen un micrófono y quieren hacer personalmente sus preguntas, eh, los invito a que por favor me escriban en el chat de preguntas, tengo micrófono, quiero hacer mi pregunta personalmente y de esta forma también les vamos a dar el paso al final de esta sesión. Ya se encuentra también con nosotros Sandra Catalina Jaramillo desde Medellín, Consuelo Banegas de la Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo en la ciudad de Medellín, bienvenida, gracias por estar con nosotros, Consuelo. Y también, bueno, también los invitamos a que nos sigan en redes sociales y a que todo el contenido que hoy vamos a hacer, los diferentes comentarios que ustedes tienen, tómense una foto ahí al lado del computador, subanla con el numeral artesano digital en las diferentes redes sociales, eh, como Twitter, Instagram y Facebook. Recuerden que a nosotros en redes sociales nos encuentran como Artesanías de Colombia, página oficial en Facebook. En Instagram, arroba artesanías de Colombia. En Twitter, arroba artesanías de Colombia. Recuerden que la D no lleva E. Y también eh, en YouTube, recuerden que en YouTube nosotros tenemos nuestra lista de reproducción artesanías de Colombia TV. Allí ustedes van a poder asistir y pues bueno, presenciar todas las charlas virtuales que hemos realizado en el transcurso del 2016 y en el transcurso del año 2017. Bueno, como les había contado, nosotros vamos hoy a darles a conocer la tercera actividad que deben entregar para que puedan, primero, por una parte, eh, poner en práctica todos los conceptos y todo, todo lo que nuestros, nuestros eh, invitados les han explicado en el transcurso del segundo ciclo de charlas Artesano Digital vendiendo a través de Internet, y adicional a eso también para que puedan participar en la segunda edición de nuestros premios Artesano Digital 2017, y así puedan ser uno de los cuatro ganadores de una tienda virtual en este año. Para esto, hoy estamos con César García, antes de iniciar nuestra segunda, nuestra cuarta charla virtual, él nos va a indicar en qué va a consistir la actividad que deben entregar máximo el 10 de septiembre a las 11:59 y de la noche, Pueden enviarla, recuerden como ya lo hemos, o sea, las actividades anteriores las han enviado al mismo correo, entonces se los recuerdo de igual forma, artesano digital gmail.com Le damos la bienvenida a César para que nos cuente de qué se va a tratar esta actividad, tomen nota y de igual forma eh, puedan eh, poner mucha atención a lo que hoy nuestra invitada les va a comentar en esta charla. Bienvenido César. Buenos días Gabriela, buenos días a todos los artesanos que están participando de esta estrategia tan linda Artesano Digital 2017. Eh, bueno, para esta charla queríamos iniciar con, comentándoles primero la actividad para que estén muy pendientes eh, durante toda la, la exposición que les va a dar en un rato María Fernanda sobre cómo atraer o atrayendo clientes potenciales en redes sociales. Eh, bueno, agradecemos también a todos su participación, a todos los que han enviado activamente sus, todos los procesos, todos los talleres, actividades que nos comentaba Gabriel. Han participado últimamente mucho enviando propuestas de marca, de foto, fotografías de producto, todas esas cosas, porque la idea es tener la mayoría de información y, y, y cosas para poder mostrar en una tienda en línea. Entonces, bueno, para avanzar con la. Con la actividad de, de, de esta charla, primero pues, bueno, les voy a contar el, el primer paso. Eh, el primer paso es compartir nuestra página en Facebook. Eh, seguramente algunos de ustedes ya tienen una página, no un perfil personal, sino una página de, de su negocio creado en Facebook. Quienes no lo tienen, pues también podrán crearlo después de conocer esta charla. Entonces, pues, la idea es que quienes la tengan, pues, la fortalezcan. Quienes no, pues, lo, la creen y armen una página muy interesante sobre su negocio. Entonces, para la cual necesitamos, digamos, darle ciertos atributos. Uno es la imagen de portada y perfil eh, de nuestra página de Facebook. La información de nuestro negocio. En la charla de hoy vamos a conocer cómo poner la información puntual, ubicaciones, eh, dar la información detallada de nuestra tienda en línea, que es uno de los puntos importantes a la hora de querer posicionar nuestra marca o nuestro negocio en redes sociales. Eh, y, y agregar un llamado a la acción o call to action, que también en la charla de hoy, eh, María Fernanda nos va a contar y nos va a explicar cuál es el alcance, cómo funciona, para qué hacer llamadas a la acción y cómo generarlas a través de nuestro sitio web. De nuestra, perdón, de nuestra página de Facebook. Ese es el primer punto para, para, esta, para la actividad referente a esta charla. Respecto al segundo punto, comparte tu perfil en Instagram. Facebook e Instagram son redes que interactúan entre sí. La idea también, hoy vamos a conocer cómo crear un perfil, eh, darle una imagen, darle una personalidad, cómo potenciar nuestros productos a través de esta red que cada vez se ha posicionado más actualmente las redes más mejor, mejor posicionadas son Facebook, Instagram y, y Twitter. También YouTube está dentro de los más posicionados. Habrá otra charla que, que se va a enfocar en ese, en ese sentido. Y en este caso, pues, para el, segundo es, para el segundo punto es compartir nuestro perfil en Instagram con una imagen de perfil y eh, un álbum con fotos de nuestros productos. Aquí vamos a recordar también, eh, María Fernanda nos va a hablar de la charla anterior, de cómo crear una foto atractiva para vender. La idea es que, pues, ya empecemos a, también a movilizarlas a través de nuestras redes sociales. Y una red, pues, especializada para este proceso es Instagram. Ya, el tercer punto dentro de, dentro de esta actividad es crear un hashtag. Este, los hashtags eh, y también mensajes para vender van a ser un punto importante en la charla que nos va a brindar hoy María Fernanda. Eh, aquí, digamos, encontramos algunos ejemplos que usa Artesanías de Colombia en su página oficial, como Amor por lo Nuestro o Orgullo Artesanal. Que, eh, como tal, eh, podemos encontrar, digamos, eh, esa relación que estamos planteando en, el primer, en, el, en, el, en este punto, que es decir, siguiendo los consejos brindados en la charla para crear mensajes que venden y teniendo en cuenta la relación producto más experiencia, crear dos hashtags afines con la personalidad de tu marca. Eso lo podemos ver un poco reflejado en, en los ejemplos que pusimos en, en este tercer punto. Amor por lo nuestro, pues la experiencia del amor y el orgullo artesanal. Aquí lo que estamos encontrando también es precisamente una relación de la actividad o del quehacer, en este caso de Artesanías de Colombia, con un sentimiento, una experiencia, una sensación o una proyección con respecto a, a, nuestro, digamos, a nuestra personalidad como, como marca. Entonces, hoy María Fernanda nos va a hablar de la esa, de esa, de, de importancia de, de los hashtags, de cómo crear un hashtag atractivo que se posicione fácilmente, que dialogue con, con otras tendencias en redes sociales. Así que les recomiendo estar muy atentos a esta charla para poder desarrollar una actividad muy interesante. Y el cuarto punto es compartirnos ya tu estrategia creada a través de estos tres pasos, que es Facebook, Instagram y, pues, y tu hashtag. Eh, la idea es que nos hagas, te hagas video, se hagan seguidores de la página oficial de Artesanías de Colombia en Facebook, Artesanías de Colombia Oficial, ahí está marcada, está escrita en la, en la infografía, y compartirnos a través del correo electrónico de artesano digital artesanodigitaladc.gmail.com los perfiles de las redes y los hashtags creados para esta, esta cuarta actividad. Eh, no sin más, eh, vamos a dar paso a, a Gabriela pues que para, para dar introducción a la charla. Quería comentarles también, precisamente, que como les decía, la charla de hoy, Atrayendo Clientes Potenciales a Redes Sociales, nos va a abrir más este panorama acerca de la de, del, del trabajo, de la actividad, o de las acciones para tomar en redes sociales a la hora de querer también vender con nuestros productos. Eh, les recomendamos estar muy atentos, también las dudas que les surjan, por favor, eh, cuéntenoslas. María Fernanda va a estar muy dispuesta a brindarles toda la información. Si en estos momentos tienen alguna duda sobre la actividad, pues también estamos dispuestos a, a resolverla en este instante. Gracias, César, por darnos hoy a conocer... Eh, ¿De qué se va a tratar la tercera actividad de nuestro segundo ciclo de charlas virtuales artesano digital? A todos, eh, antes, pues si sí pueden, tómenle pantallazo a, a, a su pantalla y guarden eh, esta información. Sin embargo, yo les recuerdo que al finalizar la sesión les va a llegar un link con esta información. Pero, pues, por si las dudas, mejor le toman pantallazo y están atentos también a seguir paso a paso, según esta actividad, eh, los temas que hoy va a tratar nuestra conferencista. De igual forma, bueno, como ustedes saben, la semana antepasada les comentamos que debían hacer su inscripción, si quieren participar en nuestros premios Artesano Digital, entonces deben hacer su inscripción. En, en un formulario, en este momento se los voy a enviar, formulario premios artesano digital, para que puedan también inscribirse y de esta misma forma que los podamos tener a todos los que quieran participar por estas, por, pues, en la segunda versión de nuestros premios artesano digital en el radar. Entonces, en este momento se los voy a enviar, formulario artesano digital, para que revisen en su chat el formulario, y ya una vez terminemos esta sesión, ustedes eh, puedan participar. Bueno, durante esta charla hoy vamos a hablar de la importancia de construir una audiencia en redes sociales. Aprenderemos a identificar y aprovechar las tendencias y los influenciadores de las diferentes redes como Facebook, Twitter o Instagram, y también... Explicaremos varios tips para atraer seguidores y convertirlos en clientes potenciales. Para desarrollar este webinar, Artesano Digital, se encuentra con nosotros María Fernanda Morales Cuervo. Ella es publicista con énfasis en Gerencia Estratégica de Mercados de la Universidad Central, especialista de Educación, Cultura y Política de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y especialista en Desarrollo de Experiencia de Usuario y Gráfico para Multimedia, aplicaciones móviles, marca e imagen corporativa. Tiene experiencia en, en gerencia e implementación de proyectos de tecnologías de la información y comunicación para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC y en instituciones de educación superior. De igual forma, María Fernanda ha desarrollado aulas virtuales y estrategias de marketing electrónico y de community management. Bienvenida María Fernanda, gracias por estar con nosotros y te dejamos todos con nuestros todos nuestros asistentes para, para que nos digas todo lo que, que, todo lo que tiene que, que ver con, el, con el, atraer es clientes potenciales en redes sociales. Redes sociales. Muchísimas gracias, eh, un saludo cordial a todos, eh, agradezco que todos estén muy contentos con este impulso de artesano digital, estamos en un proceso de economía digital, como plan del gobierno, y pues ustedes son el blanco de este tipo de estrategia de digital. Podemos comenzar, entonces, creo que podemos ver lo primero, es importante antes de cualquier tipo de estrategia, y es, ¿qué es un cliente? Muchos de el cliente sí, ah, él es mi cliente, sí, ¿cómo está? Le presento a mi cliente, ¿cómo está mi cliente? ¿Quién es mi cliente? Mi cliente es el que compra, pero no solo compra, sino vuelve a comprar. Y si no vuelve a comprar, trae al amigo que vuelve a comprar. Les cuento un caso. Yo mis argollas de matrimonio, ya las compré en una joyería muy linda. Y pues obviamente no necesitaba más joyería. Pero un amigo estaba va a casarse. Está a punto de casarse y dijo, oye, ¿me recomiendas una joyería? Yo, pero por supuesto. Y lo llevé a una joyería. Quiere decir que yo soy un cliente. ¿Por qué? Porque yo recomendé la joyería para volver a comprar, volver a generar un uso. Bien. Tener en cuenta que el que compra vuelve, ¿cómo atrapamos al cliente? Es un término muy coloquial atraparlo, pero realmente podríamos decir lo que es el que mejor lo explica. ¿Por qué vuelve? Vuelve por dos cosas experiencia de, de, de compra y una buena calidad del producto. Tenemos podemos ser un producto muy bueno, pero también hay productos innovadores y también productos que existen en muchas partes. Pero si mi qué hace que mi producto sea especial? Uno, la calidad del producto y dos, la experiencia que yo va a tener al comprar el producto. Si a mí me atienden bien. Si me dan una buena atención de cliente, si tengo un buen soporte en garantía y me dan información rápidamente, eso es una experiencia. Hacen que todo sea más amigable y, por supuesto, la persona vuelve. Nadie compraría un tinto en la vecina de enfrente si la vecina lo trata mal. Si no la vecina lo trata mal, así pagas 200 pesos más, vas por donde la vecina. Tú eres un cliente porque la vecina te da una experiencia de compra lo suficientemente cálida para que tú digas, Mm, amerita pagar más. Así el café sea el mismo, así el vaso en que te lo sirvan sea el mismo. Entonces, uno, producto. Ustedes tienen excelentes productos. Dos, la calidad del producto. Si bien tenemos buena calidad de producto, no olvidemos que muchas veces ah, pueden haber fallas. Entonces, la idea es garantizar que esas fallas sean mínimas. La experiencia de compra, que es la tercera, no solamente la atención, sino también el soporte. Recuerden. Si un cliente me da una queja con la mejor actitud, escalamos su queja y se la resolvemos rápidamente. Entonces aquí pasamos a lo que vinimos: redes sociales. ¿Qué son y cómo identificar tendencias? Eh, muchas veces nosotros vemos en el noticiero donde dice que es lo trinado, qué es lo más hablado, cuáles son las tendencias o participe con el hashtag. El hashtag, que es el símbolo numeral en cada uno de teléfonos, celulares o computadores. Ese que nos da la tendencia, nos pone la frase clave para que se convierta en tendencia. Tendencia es la cantidad de personas que están hablando de una sola cosa. Entre más personas saben de esas cosas, la tendencia puede llegar a ser superior. Vamos a ponerle un ejemplo coloquial. Una persona, eh, Permítanme un instante, ¿tengo conexión perdida? Dice... No, te estamos escuchando. Ah, oh, ok. Sí, sí, sí. <risas> Disculpen. Disculpe. Háganme cuenta que cada uno de ustedes va a un parque. Entonces, Camilo va al parque y va a hablar de tecnología. Carolina va al parque y ah, va a hablar sí, de sí, comida. Sí. Entonces, eh, Daniel va al parque. Proceso, ¿sí? sí. A todos les pedimos, por favor, que nos cuenten si nos están escuchando. Se arrestan, ¿sí? Para poder continuar con esta conversación digital. No, no. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. No, estaba hablando precisamente con Ángela. Listo, sí, que nos están escuchando. Vamos a volver a hablar de las tendencias. Si se perdieron, a ver, queda en YouTube. Tendencias. Hagan de cuenta que todos estamos en un parque. Repito el ejemplo. Camilo está hablando de tecnología, Carolina está hablando de comida y Mónica está hablando de moda. Pero están solos en el parque, hablando como perdidos. Si llega una persona a hablar con Camilo, ya son dos personas hablando de tecnología. Pero si llegan cinco personas a hablar con Carolina, ya son seis personas hablando de comida. Y si llegan diez personas con Mónica, ya son once personas hablando de moda. Si vemos los tres escenarios, Mónica es la que, más cantidad de personas tiene. Es decir, que ella es una tendencia, es la número uno en, el, en las tendencias de lo que se está hablando en redes. Si lo vemos de la manera análoga, como podríamos decir. En redes sociales, lo que más se habla es la tendencia. Ustedes ven en política, en la situación del país, en la farándula, en mucho tipo de cosas, cuando se vuelve tendencia es porque mayor cantidad de personas hablan. Que Ariadna está saliendo ahora con Maluma. OK, todo el mundo está hablando de eso. Es lo que se empieza a encabezar en las listas de tendencias. Ahora más tarde, eh, vamos a mirar cómo las tendencias pueden jugar a favor de nuestro producto. Porque la idea es que nosotros también creemos tendencia, una tendencia completamente relevante para nuestro producto. El hashtag, ahí lo pueden ver. Nuestro queridísimo numeral que muchas personas pensaban que solamente era para un menú del teléfono, ahora es para generar contenido de todo tipo de conversaciones globales en redes sociales, lo que llamamos tendencias. Pero, ¿cómo hacemos para que un hashtag pegue? Un hashtag muchas veces no pega tan fácilmente. A veces nuestros hashtags son errados. A veces el hashtag no es el correcto. Lo ideal es que utilicemos un hashtag sea corto, pegajoso y que la, se acomode a con lo que la gente quisiera hablar. En pocas palabras, mensajes que venden. Bien, empezamos con el, la primera red social que es Twitter. Twitter es un microblog. Lo llamamos microblog porque solamente tienes 140 caracteres para decir un mensaje. ¿Qué es un carácter? Un punto, una letra, un número, un espacio o cualquier símbolo. Lo que ocupe un espacio como tal es un carácter. Y en Twitter solamente tenemos 140 caracteres. Por ende, aludimos a nuestra creatividad para poder comprimir el mensaje en 140 caracteres. Dentro de esos 140 caracteres tiene que estar el hashtag, que es el mensaje que hay. Entonces, ¿cómo traemos qué clientes en Twitter? Podemos, hay varias formas. La primera, pues podemos promocionarlo, ¿sí? Podemos promocionar acá, ah, permítame un instante, Twitter. Podemos abrirles Twitter de artesanías, gracias. Y voy aquí a un asistente de computador. Tenemos aquí nuestro Twitter de artesanías. Se dan cuenta que es muy eh, llamativa la imagen principal. Ustedes se acuerdan de su clase de foto, la foto que venden. Bueno, aquí en Artesanías de Colombia podemos poner en portada la mejor fotografía que tengamos, la fotografía que vende de nuestro producto. En la parte de la iconografía, donde vemos acá Artesanías de Colombia, que es como una fotografía pequeña que ustedes pueden ver, esa fotografía puede ser la imagen de su producto, el logo, la marca, la fotografía que ustedes quieran pequeñita, pero que se pueda ver, que sea fácil la de lecturabilidad. Lo recomendable es que la fotografía más hermosa esté en la portada y en esta parte pequeña esté la marca del producto. Bien, vemos acá que tenemos tweets. Tenemos tweets y respuestas. Cada, cada mensaje de Twitter se llama tweet y tenemos multimedia en los tweets son todo lo que nosotros decimos los tweets y respuestas son nuestros mensajes y podemos responder por Twitter de pronto un cliente dice oye me encantó tu sombrero me encanta quiero saber qué costo tiene y no responde y multimedia cuando nosotros queremos poner video o queremos de pronto mostrar cómo se hace un, un bolso guayú queremos mostrar poner un video puede puede estar ¿Cómo vemos las tendencias? En la parte inferior, si nosotros bajamos un poco la pantalla, vemos aquí donde dice tendencias Bogotá. En este momento es tendencia, menos carreta más ética. Ustedes saben que la gente se pega muchas cosas para hablar. Bolivia, feliz martes, Musa Besa Besaile y TIC y Emergencia. Son los cinco tópicos más, eh, más relevantes dentro de las tendencias. Quiere decir que son de lo que más está hablando la gente. Una de las formas de traer clientes en Twitter es pegándose a unas tendencias. Entonces uno dice, bueno, mi, mi producto lo puedo vender por internet y mi producto es un bolso guayo divino, pero vengo a ver cuál se me puede pegar, a ver cuál me puede servir. Feliz martes, por ejemplo. Un feliz martes luciendo en la playa vivo en Zawayu, tomando café. Eso puede ser un tweet, sí. Siempre como tenemos la tendencia feliz martes estará con nuestro numeral, nuestro hashtag. Sin embargo nosotros podemos pagar el tweet. El primer muchas veces aparece un tweet en la parte superior que siempre está de primer, se llama el tweet promocionado. Ustedes simplemente compran el tweet si sí, compran el hashtag y todas las veces va a aparecer de primeras. Twitter tiene muchísimos planes de, de compra por, por Paypal, por tarjeta de crédito, inclusive por consignación bancaria. Entonces, ustedes pueden comprar por 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ahí hay una serie de precios de, de planes sí. dependiendo de la cantidad de gente que ustedes quieren impactar. Quiere decir, la cantidad de gente a las que ustedes quieren llegar. Y ustedes pueden poner... Eh, Amor y amistad, anillos, no sé, mi anillo es el amor, que si fabricamos anillos para joyería. Entonces, y puedo poner este hashtag, siempre hasta de primeras. ¿Qué pertenecemos eso? Incentivamos a que las personas, motivamos a que las personas para que empiecen a hablar de ello. Dos, que las personas conozcan nuestro producto, porque cuando nosotros pagamos un hashtag, nosotros debemos participar muchísimo en ese hashtag. Bien, entonces, como producto tenemos que participar bastante con muy buenos tweets, con excelentes fotografías de producto, videos, cómo se hace el producto, ¿sí? Para que la gente se enamore del producto. Pero muchas veces nos, hay cosas que no se deben hacer. Tenemos pros y contras. El pro de un hashtag es que nosotros podemos hacer que las personas hablen de nuestro hashtag y nuestro producto por ende. Pero también hay contras. Recuerden que estamos hablando muchísima gente. Y hay gente que puede tomar ese hashtag como eh, una forma de bromear o de hacer crítica o decir algo que no queramos en nuestro producto. Lo mejor que podemos hacer en esos casos es ignorar ese hashtag, ¿sí? Y más bien seguir haciendo tweets productivos citando el hashtag, de tal manera que con la cantidad de mensajes se vayan perdiendo los mensajes destructivos. Les voy a contar un caso. Ustedes conocen a Sodimac Corona. Es una cerámica Corona que hace los inodoros, que hace los lavamanos, que hace muchas cosas de cerámica, pisos y demás. Sodimac Corona en el 2014 hizo un hashtag para el día del inodoro. Y nosotros le debemos mucho al inodoro porque es uno de los adelantos sanitarios más grandes de la humanidad. Pero Corona quiso agradecerle el día diciendo... Hashtag, gracias Inodoro por. La respuesta de las personas no fue la que quería Corona, porque empezaron todas las personas a dar cualquier cantidad de cosas. Imagínense usted, ¿qué podría decirle a usted al Inodoro por agradecerle. Ellos lo hicieron por Twitter. ¿Qué hizo esto? Pues obviamente el, el hashtag. Que siguió siendo trending topic por días más, sin necesidad de pagar. Pero eso ocasionó el cierre de la cuenta de Twitter de Corona. Y obviamente ahorita solamente se cita de Home Center. Pero generó un ruido tan fuerte que las personas empezaron a tomar la marca como broma y no lo que quería Corona, que las personas pensaran que Corona, los cineduros Corona y las cerámicas Corona eran las mejores. Lo que hicimos fue que la persona tuviera una forma de burla para poder sacar todas sus bromas que se le ocurrieran, sus ocurrencias mentales, por el inodoro. Entonces, ojo con eso. Un hashtag que no vaya a ser gracias inodoro por. Acuérdense esto. A Corona le costó su cuenta de Twitter en el 2014. Pros, rápidamente pueden hablar de nuestro producto. Contras, entre más hablan de producto, se puede perder el mensaje rápidamente. Ahí es donde entran ustedes como manejadores de contenidos dentro de Twitter. Tienen que tratar que esté haciendo tweets todo el tiempo sobre el producto, con beneficios del producto, para que las personas no se les vaya a perder el mensaje que usted quiere transmitir de su producto. Mi perfil de negocio. Esto sí que es importante. Porque nosotros en Twitter no podemos crear el tweet de Carolina la Manzanita, no. Un perfil de negocio es el perfil de la empresa, el perfil de la marca, el perfil de su producto, que debe tener una fotografía, como dijimos antes, una fotografía digital muy linda que venda y que la imagen pequeña sea lo suficientemente legible porque pues no solamente lo van a ver en computadores sino lo van a ver en tabletas en phablets que es lo que llamamos los teléfonos de gran formato sí. y en teléfonos celulares smartphones. ¿cómo encontré seguidores? ya habíamos hablado que podemos pagar un hashtag podemos también hablamos de que podemos participar en, en hashtags que sean relevantes a mi marca también buscándose, buscando personas que estén de acuerdo con nosotros y, por supuesto, personas que no estén de acuerdo con nosotros, pero nos sirvan información. Un ejemplo, los noticieros, los canales de televisión, los periódicos, todo tipo de medio de comunicación, por supuesto, tiene que estar dentro de las personas que nosotros seguimos. Por supuesto, Artesanías de Colombia, no nos vienen dar follow, o sea, no nos vienen seguir. Y, interactuar con ellos en noticias que tengan que ver con, la, con el producto. Un ejemplo, si el tiempo.com habla sobre la comunidad Wayuu y el desarrollo que ha tenido la comunidad Wayuu, yo puedo interactuar con mis bolsos Wayuu si sí, ese es mi producto. Entonces, yo eh, le puedo decir, me parece excelente el tiempo y no tienes idea la cantidad de bellezas que hacemos aquí. ¡Pum! Fotografía, hashtag con el mismo del producto, de un hashtag que sea trending topic, el producto y hablando en el periódico, eso nos puede ayudar bastante. Consejos para tuitear. No debemos hacer un tweet pequeño y contundente. Tratar de evitar los conectores en palabras. Por ejemplo, es que, ¿por qué? No, tratemos que sea un poco más conciso. Podemos redactarlo de mejor manera para que sea más corto. Hay también unos eh, reductores de link. Ese es el link de la fotografía de Entonces, lo que hacemos es que cortemos un poquito el link porque se puede comer los 140 caracteres. Pero eh, lo ideal es hacer un tweet pequeño y contundente y pegarlo siempre a los hashtags, a lo que la gente está hablando, ¿sí? Es como cuando van a una fiesta, que empieza un amigo a hablar sobre los carros. Y el otro amigo dice, oye, sí, me encanta tu carro. Y el otro amigo dice, Oye, sí, mira, pero yo vi que tú tenías una moto y cambiaron el tema motos. ¿Ven? Entonces, pero nosotros queremos que se mantengan en el carro. Volve, toca volver a meternos en el carro. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hablar? Hablamos acabamos de hablar de Twitter, que es una excelente, es una excelente red social de microblogging y pues tiene, ¿cuál, cuál es su fuerte? Hablar con un montón de personas. Podemos hablar con celebridades si queremos hacerlo por Twitter pero su fuerte es información concreta y pequeña. ¿Cuál es el, el, el fuerte de Instagram? Instagram es el, como el niño chiquito de Facebook, porque realmente lo compró Facebook, pero antes era de otras personas, y ha sido muy innovador, porque tiene una, un alto contenido gráfico, y su interfaz, por decirlo de esa manera, su forma de usar, va más que todo a utilizar fotografías. En Instagram la clave no es comprimir la información como lo hacemos en Twitter. En Instagram la clave es la foto. La foto y el hashtag. En Instagram nosotros podemos hacer perfiles de empresa. Los perfiles de empresa son, por supuesto, que hemos hablado, el perfil de mi marca, producto, y es un perfil completamente, eh, completamente empresarial, nada más, nada de... De cuestiones personales, pues, si los aman. Aquí tenemos el Instagram de Artesanías de Colombia. No se les olvide hacer su cuenta y seguirnos en Instagram. Aquí en Instagram, ustedes se han dado cuenta que Artesanías de Colombia se, se ha caracterizado por su excelente fotografía. Y miren las fotografías que podemos ver. No solo podemos utilizar, hacer gala de los mejores productos, sino podemos hacer gala también de nuestros productos y poner un excelente hashtag. Aquí vemos un, una publicación en Instagram, un post. Muchas personas le llaman post, otros le llaman publicación. Es lo mismo. Dice, en nuestro próximo webinar hablaremos hashtag artesano digital. Hablaremos de hashtag redes sociales. Ahí citamos dos hashtags, que es decir, dos tendencias. Este tipo de fotografía es llamativa, muestra el producto. Y también vemos cómo nuestro fotografía, tiene una descripción amplia y además podemos poner hashtag. Dice, inscríbete ahora y participa este martes, el 29 de agosto, la charla virtual atrayendo clientes potenciales en redes sociales. Que sé que todos van a tener clientes hoy. Te esperamos. Entonces, hashtag, mundo digital, social media, artesanía, handicraft, marketing digital, Colombia, amor por lo nuestro, somos Colombia, artesanías de Colombia. Instagram me permite tener muchos hashtags. No es tan pequeño como Twitter, es que Twitter tenemos solo 140 caracteres, pero aquí podemos tener más. Y la fotografía es la participante. Podemos interactuar al igual que en Twitter con las personas, o en Twitter con mensajes directos, aquí también con mensajes con comentarios y por supuesto darle un like, que es un corazoncito. En Twitter también podemos dar like, pero un, tweet, un like en Twitter no es tan relevante como en Instagram precisamente por el impacto que tiene. Bastante. Imágenes y filtros. Miren, recordemos la mejor foto para vender. Cuando nosotros hacemos una publicación en Instagram, inmediatamente me va a permitir habilitar unos filtros. Eh, los filtros son, se usan exactamente igual que cualquier tipo de cámara fotográfica que tengan dentro de su dispositivo móvil son filtros que son completamente estándar y que obviamente juegan para corregir la luz, corrigen el contraste y a veces favorecen y a veces desfavorecen. inclusive podemos tener unos tipos de efectos o poner varias fotografías en una sola. Eh, los invito a que miren esa parte de los filtros, puesto que es de con el computador se maneja, se ve muy distinto que desde el móvil. Esta red social fue concebida para que se maneje más desde el sistema desde el dispositivo móvil. Entonces, muchas veces ustedes van a ver lo distinto desde artesanías desde el computador como el celular, mientras que Facebook y Twitter se ven casi iguales, Instagram cambia mucho en el, en, el, en el entorno gráfico. Entonces, los invito a que lo miren. Háganse un perfil de ustedes, practiquen con el de ustedes para que puedan hacer su perfil de empresa completamente eh, profesional y, pues, sin margen de error. Porque todo lo que se publica se queda en la red. Y si usted lo, lo elimine, otra persona puede le tomar un print capture y hasta ahí llegó su publicación. Textos y hashtag. Nosotros miramos aquí en, en Instagram que hay varios hashtags. Los hashtags pueden ser palabras, pueden ser frases. Vimos acá, artesano digital, redes sociales. Algo importante en el hashtag es que las palabras están completamente pegadas y para poder diferenciar las palabras una de la otra, porque todos los caracteres están pegados, es poner eh, la, palabra, la letra mayúscula al principio de la palabra. Sin embargo, muchas veces el, es, el exceso de hashtag lo que hace es generar un ruido y una confusión tan fuerte en su lectura que la persona no lee, simplemente pasa y omite la publicación. Por ende, mi consejo, señores, es que utilicen máximo 5 o 6 hashtags relevantes dentro de Instagram. Bueno, ¿cómo encontramos clientes en Instagram? En Instagram, nosotros podemos participar con los hashtags. Recuerden, el hashtag no solamente me mide la tendencia no solo me, me, me conecta con otras personas que están hablando lo mismo, sino que también me permite ser una, eh, un resultado de búsqueda. Si ustedes buscan el hashtag en Instagram, vamos a mirar, mmm, vamos a poner hashtag, eh, tu amor por lo nuestro. Amor por lo nuestro. Miren, no solamente es artesanía de Colombia la que está optando aquí, está publicando aquí. Muchas personas están publicando por amor por lo nuestro. Yo sea, que hay una, una colección de una persona que ya está utilizando redes sociales para la venta, Tejidos con el corazón. ¿Ven? Si nosotros utilizamos el hashtag, no solamente estamos hablando con las personas, también estamos siendo un resultado de búsqueda. Si la gente me busca, vamos por lo nuestro, van a encontrar lo mío. Por ende, les sugiero que su hashtag sea lo más relevante posible con su producto y por supuesto que ojalá las personas estén participando en ¿eh? él. Miren todo lo, la cantidad de personas. Si le doy cargar más, muchísimas miles van a salir. Facebook. Facebook, todos hemos, creo que todos hemos tenido Facebook de alguna vez. Quienes no lo han tenido, no podrán tener. Los invito a que primero, los que no tienen Facebook, hagan un perfil personal y practiquen con él. Pero antes de todo eso, tengan en cuenta que Facebook es una red social. La, aunque hay redes sociales antes, Facebook es una red social que tiene una fortaleza muy grande. Puedo poner fotos, poner videos, no tengo límite de texto, puedo poner álbumes enteros, puedo pautar publicitariamente, puedo hacer cualquier cantidad de cosas en Facebook. Pero así como puedo hacer muchas cosas en Facebook, la información puede perderse. ¿Cómo capturamos clientes por Facebook? Lo primero es, primero, mi perfil. Mi perfil es lo primero que te va a hacer, es que mi si mi marca es eh, Pio Pollito, entonces voy a hacer Pio Pollito mi perfil. Entonces, Pio Pollito, ¿cómo se llama Pio Pollito? Cuando nació Pio Pollito. Y empiezo pues, a mandar solicitudes de amistad para empezar a, a presentar mi red. Eso como primera parte. La segunda parte es crear mi página oficial de Facebook. Facebook tiene muchísimas páginas, inclusive yo creo que más de uno de ustedes estarán vinculados a muchas páginas. De Facebook, donde reciben información, el tiempo.com, Paracol, RCN, El Espectador, El País, ¿sí? o de afuera, CNN, BBC, Forbes, Revista Dinero, cualquier cantidad. La idea es que hagamos la nuestra para que sea relevante para las personas que nos siguen. Entonces, mi página de Facebook tiene que ser muy llamativa y volvemos a, otra vez a la clase de la foto que vende porque vamos a tener una portada linda y una fotografía de perfil que sean relevantes al producto y por supuesto todo esto le da personalidad a la marca, si nosotros vemos varias marcas, eh, vemos que todas tienen como una personalidad tienen una eh, como un carisma todos podemos decir si esa marca es de mujer, si esa marca es de hombre, precisamente por la personalidad que la marca nos aporta con su imagen. La idea es que ustedes hagan lo mismo en Twitter, en Instagram y en Facebook. Hay que presentar información completa y relevante de nuestro negocio. Dirección, teléfono, a qué horas atendemos, dónde estamos. Ahorita nos muestra la página de artesanías de Colombia, que es muy completa se van a dar cuenta qué es lo que debo llenar. Esto vez, este trabajo no es de un ratico. Sentarse a crear las redes eh, toma su tiempo. Así que lo ideal es que tengan toda la información a la mano. Puesto que puesto, puesto, puede tomarle hasta un día, crear los tres perfiles. El público objetivo de no en Facebook. Facebook es mucho más estructurado es un micro blog. Instagram es un álbum de fotografías, pero Facebook es toda una red social que me condensa cualquier cantidad de información. Tenemos aquí la fotografía, miren, la misma fotografía que tenemos de portada en Facebook, Twitter. Y si ponemos el perfil de Instagram... La, solamente vamos a ver la primera fotografía, porque Instagram no tiene, no tiene portadas Bien. En Facebook. Tenemos la, la página de Facebook. Ponemos la fotografía, de fotografía linda, por favor, no me van a poner fotografías que no sean de producto. La fotografía que se la trae, ¿so el dedo, en el lente, no... La fotografía que por alguna razón se la tomaron a no, un impreso, no, eso la verdad no se ve nada bien. Tenemos aquí en la parte superior, que es en el de Colombia, el inicio, que es toda la parte principal de la página. Lo que ustedes ven aquí, este es el inicio. ¿Listo? Y todo lo van a ver en su, en su página. La información. Miren, miren esto. ¿Dónde estamos? La dirección. Donde pueden mandarnos un mensaje, los teléfonos. Aquí está el mapa por el mapa geoposicionado. Nos dice qué somos, la historia, eh, dónde, cuando nacimos. ¿sí? Mira, fundamos en 1964, eso es nuevo para mí, no sabía. <risa> Tenemos el rango de precios, obviamente, eso es completamente libre a, a, a lo que ustedes quieran poner. ¿sí? Todas las experiencias, miren toda la cantidad de hilos que tenemos, el email, si quieren poner el Twitter, si quieren poner la página de internet, si quieren poner Instagram para que la gente vea otras cosas, también puedan conocer su perfil de Facebook desde Instagram o desde Twitter, o conocer desde Facebook los otros dos perfiles. ¿sí? Miren, esto tienen que tenerlo muy organizadito en su papel para poder empezar a organizar. Fotos, pues aquí están las fotos todas las fotografías que ustedes tomen en su producto lo mejor iluminadas posible y por supuesto las fotografías con una buena descripción aquí ya tenemos una descripción un poco más corta y un poquito más eh, entrada dentro de lo que nosotros queremos esta es la misma publicación está trayendo clientes potenciales en redes sociales no te puedes perder hoy la cita de Artesano Digital, un espacio donde aprenderás cómo atraer clientes a través de redes sociales. Inscríbete ya y el link. Bien. Tenemos, pero ¿cómo traemos clientes en redes sociales? Si yo tengo la página y ajá, ¿y quién va a ir a mi página? Es como poner una tienda en, un, en una esquina donde no hay nadie. Y dice, bueno, ¿cómo hago para que lleguen? Publicidad, señores. Facebook tiene una forma de promocionar y unos planes muy buenos. En la parte inferior izquierda vemos un botón en azul que dice promocionar. Le da clic y él le dice cómo promocionarse y a quiénes alcanzar. Ustedes deben tener un público objetivo primero porque Facebook se los va a preguntar. Facebook le va a decir, bueno, ay, ¿tú ¿a quién le quieres llegar? Entonces, listo. Yo le quiero llegar a las mujeres de 25 a 35 años, que viven en las principales ciudades del país, que les guste la artesanía, el arte, la fotografía, la música, ¿sí? que les guste tomarse un buen vino, comer una buena cena, compartir con la familia. Todos esos criterios usted los deben tener fijos dentro de su público objetivo. El público objetivo es la persona que usted le compra, es su cliente. Vuelve el cliente. El cliente es el que compra y vuelve. Entonces, tengo que saber cómo es mi cliente. Ese es mi público objetivo. Si yo lo defino bien, entonces, cuando Facebook me pregunte, pues, yo simplemente ya sé qué voy a hacer. Voy a ir hasta esta pantalla no más porque, obviamente, ya sería ir a comprar y no vamos a comprar en este momento. Aquí me está creando, me dice una serie de planes. Ustedes miran cuál es el que les sirve y ustedes miran qué es lo que se ajusta a su producto. No es que ustedes vayan a comprar todo. dice no, es que quiero vender mi producto en todo el mundo. No, no podemos en todo el mundo. Porque si llega alguien en las filas Fiji y te pide un bolso o ayú, ¿cómo hacemos para llegárselo, hacérselo llegar a las filas Fiji todavía? Tenemos que ser relevantes, eh, relevantes en lo que queremos y ser conscientes hasta dónde podemos llegar. ¿sí? No hay que experienciar el dinero diciendo, ah, es que quiero que le llegue información a todo el mundo hasta un punto, y ese punto lo define mi público objetivo. Si mi público objetivo son mujeres de las principales ciudades de este país, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta, digamos esas ocho ciudades, entonces esa es la zona donde yo a promocionar. Quiere decir que las personas que tienen cuenta de Facebook, cuya ciudad de vivienda son ellas las que acabamos de decir, es a quien le va a llegar la publicidad de Igual Bueno, agregar llamadas a la acción. Esto suena como, dice, no, esto me suena como código. Lo que llaman call to action. Facebook, por ser una red social tan versátil, me permite una serie de cosas que yo puedo mantener activo para que las personas estén siempre pegadas a mi negocio. Y las vemos en la parte principal. Cuando vamos a la pestaña de inicio, son los primeros ocho iconos que vemos aquí. Por podemos ver más. Yo puedo hacer que las personas dentro de sus notificaciones me dan primero. Aquí en la parte superior, para los que no tienen Facebook, en este mundito que ven por aquí, es donde me aparecen las notificaciones, que es así, todas las acciones de la red social que son relevantes con mi perfil. Aquí, cuando hablamos de call to action, voy a hacer que cada acción que yo haga aparezca dentro de las notificaciones y, de ser posible, se mantenga allí hasta que la persona haga clic. Podemos compartir una foto o un video. Compartir videos es supremamente interesante. A la gente le gusta ver mucho eso. Las personas um, han, se han vuelto menos lectoras y más visuales. Y Facebook me da una posibilidad muy grande de que, mi, de que lo que yo comparta sea mucho más amplio. ¿sí? Anunciar mi negocio, puedo. Cuando le doy anunciar mi negocio, es lo mismo que vamos aquí en promocionar. Me va a aparecer todos los planes de negocio. Iniciar un video en vivo. Qué chévere sería decir: mira estoy acá con la comunidad de Guayuy, estoy hablando con tal señora, y ella me va a mostrar cómo lo haces. Bueno, cuéntame, ¿cómo haces el bolso? Y ella va y te muestra sí Mira, combino los colores y empieza a mostrar cómo lo hace. Esa transmisión en vivo. Aparece el número uno en las notificaciones de todas las personas que le dieron me gusta a mi página, que decir las personas que están inscritas conmigo. Y esas personas van a tener la posibilidad de ver el video en ese momento en vivo y van a poder darle like, quiere decir me gusta, y van a poder escribirte, decir, oye, qué lindo bolso, oye, me gustaría, y se puede en azul, oye, y si yo, yo lo quiero, fome que Dinamarca ¿me lo puedes hacer checar la gente empieza a interactuar. Este tipo de interacción es muy valioso para la marca, porque la ma ahí sabemos los deseos del cliente en tiempo real. Conseguir registros cuando queremos que las personas llenen cierto tipo de, de información. Podemos hacer llamadas, inclusive cuando la persona haga clic, nos llame inmediatamente. Recibir mensajes, que pues es muy básico, como una mensajería en inbox, que es una mensajería interna en Facebook. Ayudar a la gente a encontrar tu negocio, eso también, que, por ejemplo a una persona le aparezca la, la notificación sobre dónde es tu negocio y podemos crear un evento, eh, no sé, eh, exportesanías, si no estoy mal creo que es en diciembre, sí, sí, entonces eh, los invito a los bolsos en exportesanías, va a estar directamente con el, con el artesano, lo vas a ver directamente y puedes escoger el color que quieras. Este tipo de cosas, call to action, y si vamos se llama call to action. Y si vamos a leer, ver todos, podemos ver dos más, que es crear una oferta. Lo que vemos que muchas veces hay ofertas en línea, descuentos y demás, como ponería. Y escribir una nota como una especie de reportaje, pero pues aparecerá de primeras dentro de la página. La página de Facebook es bastante extensa. Sin embargo, es de las más completas. Para atraer clientes en Facebook, lo ideal es promocionar Y por supuesto, pues, digan a sus amigos que le ayuden a darle like a la página y que ellos ayuden a compartir sus publicaciones. Genera ruido en redes sociales puede funcionar bastante bien. Pero, todo muy lindo. ¿Qué no debemos hacer? Antes que todo, eh, quiero decirles que hay un, algo que quisiera que leyeran, algo muy ligado con el desarrollo TIC del gobierno, que es, que es la netiqueta. La netiqueta son, la red, son las reglas de etiqueta en redes sociales. Más de uno vio etiqueta del de señor, el señor Carreño, con el manual de Carreño, donde decían, no suba los codos a la mesa, come con la boca cerrada, no cruce los piernas en la iglesia. Sí, pero en redes sociales también hay etiqueta. Y uno, si uno va a publicar, debe cumplir esa etiqueta. Esa etiqueta se llama Netiqueta. Los invito a que lo busquen, lo pueden buscar en eh, Wikipedia, inclusive en netiqueta.org, pueden encontrar toda la información. Y de paso, no se vuelven los amigos molestos que publican cadenas todo el día porque la gente los va a bloquear. Eh, claro que sí, por acá está el chat, ¿permiten? aquí está. Se los voy a escribir en este momento. Pueden buscarlo en varias partes. Simplemente usar Google el, el dios de la información puede ayudarles a buscar una etiqueta. Bien. Jamás, eh, que volvemos a lo que no debemos hacer. Jamás usen perfiles personales. Si yo quiero que publicar algo en la página o algo, en, o hacer un tweet en Twitter o publicar una fotografía en Instagram, no lo puedo hacer en mi lugar personal. Una cosa es lo personal y otra cosa muy diferente es en la, es en la vida empresarial. Si yo en lo personal de pronto tengo ciertos tipos de criterios que realmente pueden ser políticamente incorrectos, si yo los publico dentro de mi, de mi, páginas de marca entre mi producto, pues lo que voy a hacer es dañar el producto. Entonces, nunca utilicen perfiles personales. Y por favor, no usen temas que no tengan que ver con el negocio. Un ejemplo, si yo tengo un negocio sobre joyería, no tengo por qué ponerme a hablar sobre los criterios de minería del país. Si yo tengo un negocio sobre... Eh, la parte de las artesanías que hay en Guayú no tengo por qué ponerme a hablar sobre el conflicto social que existe en Guajira los conflictos sociales en todos los países del mundo existen, pero no tienen que ser parte de nuestro contenido de, de nuestro de nuestro trabajo nuestro trabajo es nuestro trabajo, nuestro personal parte personal es personal como dicen por ahí, ni política ni religión, ni fútbol porque en eso nadie tiene la razón, así que ni fútbol ni política, ni religión. ¿Listo? Y aquí hay un caso que les puse que me parece bien interesante. Lo que no debemos hacer me pareció supremamente interesante porque fue un caso tan duro que yo creo que el, el administrador de Chevrolet ya no existe, debe estar buscando trabajo en este momento. Eh, dice, hoy es el día perfecto para mirar el cielo y cuando, el, cuando llevas puestas tus gafas de sol. Fine rules. Eclipse 2017. Todos sabemos que el que ve un eclipse de vivo, así sea con un, con un vidrio, de, con un lente de esos de soldadura, con gafas de sol, o quiere ver con una radiografía, la persona se queda sin ojos, como el rapero ahorita este que quedó sin tres, eh, tres, cuatro presentaciones, que canceló porque él dijo que era pura mentira mirar hacia el cielo con unas gafas de sol y el señor casi pierde la retina. Todos sabemos que un eclipse solar no se puede ver directamente. Lo mejor es verlo en internet, por televisión o generar una cámara de, de cartón. Pero este señor hizo esta publicidad en Facebook diciendo, hoy es el día perfecto para mirar el cielo y siempre cuando yo después tus gafas de sol. Final Roads Eclipse 2017. Eclipse 2017 fue un trending topic mundial. O sea, fue una tendencia mundial. Y la NASA ponía todo el tiempo información allí. O sea, ese fue el número uno sin necesidad de promocionarse porque todo el hemisferio occidental estaba hablando del eclipse. Pero miren la imagen, no solamente lo que dice, la imagen, el eclipse de sol. No sé quién haya visto un eclipse de sol y haya sobrevivido. No sé cómo una persona que esté con un Chevrolet tenga un eclipse de sol y no se estrella en el camino por quedar ciego. O no sé si es que la persona Chevrolet quería que... La persona se quedara ciega y no volver a conducir un show. Entonces, ojo con eso, no debemos, por, si nos queremos pegar a las tendencias mundiales, tenemos que mirar cómo nos pegamos. Esta no fue la mejor forma. Fue un, un evento desafortunado y por supuesto las redes sociales son crueles y en eso quiero que sean muy claros. Van a decirles a ustedes cualquier cantidad de cosas, ignórenlas. Lo ideal es que ustedes sepan cómo responder a este tipo de cosas. Eh, generalmente para este tipo de eventos, porque suele pasar, se redactó lo que llamamos un manual de crisis. que es un manual de crisis? Lo que me toca hacer en caso que tenga un problema de esos. Entonces, ah, un ejemplo. Le han escrito, es que ustedes no tienen ni idea la cantidad de respuestas que vi, les voy a decir una decente. ¿Me creen tonto o quieren que me quede ciego para no ver sus precios tan altos? Y, ¿O me quieren volver ciego con el mega plan, con el chevi plan? Eso fue un insulto a la marca por sus inconformidades. ¿Qué hizo la marca? Lo invitamos, en vez de decir, eh, lamentamos tus experiencias negativas, te invitamos a visitar nuestro portal y le ponen el link. Y ya, la persona quedó callada y su insulto se fue lejos y nadie más lo vio, ¿sí? Pero si nosotros nos ponemos a agarrarnos con la persona, no podemos llegar a agarrarnos con una persona en redes sociales, estamos perjudicando nuestra marca. Ahora, Chevron quiso al respecto de esto completo mutismo. No dijeron absolutamente nada. Porque pues era evidente que habían cometido un error y no podían decirle a todo el mundo, oye, no, sí, qué embarrada, es que se nos fue. Se nos fueron las luces, no, no sabemos qué pasó. No, o sea, sorry. Qué, qué embarrada, sí, ya echamos al, al, al administrador de redes sociales, pero discúlpenos. No, a ellos no les sirve nada de eso. Simplemente. Callar es otorgar, ¿sí? Ellos saben que cometieron el error. Entonces, pues, siendo esta una charla en redes sociales, eh, me, me gustaría después profundizar en otras cosas, me gustaría que me dijeran qué preguntas tienen, eh, si se pueden echar o se puede ir aquí ahí en el multimedia su correo. Ok, me gustaría que me dijeran re, qué preguntas tienen, si tienen un caso exacto, si tienen algún problema exacto, si de pronto ya lo tienen y se les ha presentado un problema, arreglémoslo, para eso estamos. ¿Alguna pregunta? Bueno, María Fernanda, si tenemos varias preguntas, entonces comienzo. Eh, Juliana Díaz pregunta, para usar el numeral en Instagram, ¿tiene que estar el perfil público? Sí, claro, el perfil tiene que ser público. El perfil privado, guardarlo para ti, pero para cosas solo para ti, pero tiene que ser completamente público, por supuesto. Hernán Darío Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué tan bueno es colocar 10 o 20 hashtags en una publicación? Eh, él dice, no me quedó claro cómo se atraen los clientes en Instagram, usando las búsquedas con los hashtags. Bien, vamos a partir. Tres partes. Instagram es completamente gráfico. Quiere decir que las personas consultan Instagram para subir fotos y ver fotos. Instagram... Tiene eh, una cosa bien interesante y es que ella, él te arroja eh, fotografías de lo que tú le has dado like, es decir, lo que te, a ti te ha gustado. Si un cliente tuyo le gustó algo tuyo, puedes seguir escuchando, o sea, puedes seguir recibiendo sugerencias de cosas tuyas o similares a las tuyas. Un ejemplo, si produces joyas, no saben que va a recibir información tuya sin información de manejo, pero los hashtags cuando son en demasía, tú te das cuenta que la, la lecturabilidad no es fácil para muchas personas. Cuando ponemos el hashtag y ponemos la palabra pegada completica, pero sí podemos leer hasta 5, máximo 6. Yo soy las que recomiendo máximo 6. Pero cuando excede esa cantidad, cuando pues la verdad se vuelve tan caótica la lectura, que la persona no lo, no lo entiende la, el hashtag sirve de consulta sí eh, yo puedo decir voy a consultar como hicimos en el ejemplo hace un rato vamos a volverlo a repetir eh, ¿yo sé cómo ver mi gesto? sí, ¿Cómo sí. ¿sí? Okay. Bueno. vamos a vamos a poner otro hashtag dice bueno vamos a buscar carteras ¿sí? Entonces, carteras si yo pongo carteras, miren, ahí me va a aparecer 564,750 publicaciones. Pero, ¿por qué me aparecen ahí? Porque la persona que publicó la fotografía puso la palabra carteras. Aquí vemos. Yo puedo poner muchas carteras. De mucho, perdón, muchas eh, hashtags. Aquí pone, pero puede ser caótico. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo. Cartera Marilyn consíguela en nuestro shop online tropea oficial, pero no sabemos quién es. Pero sí me pone tropea, tropebax, new articles, card, carteras, cartera, photoshoot, campaña, accesorios, nueva temporada, moda, moda femenina, mujer y... mirada la cantidad. Es tan desgastante que la gente no lo lee. Y los, muchos de los hashtags no funcionan, lo que hace que la persona simplemente nunca los vaya a usar. Entonces, número uno, que el hashtag sea corto, conciso. Dos, en Instagram máximo cinco hashtags. Ocho por mucho. Porque esos hashtags te van a servir para que seas parte de la consulta. Si tú, por ejemplo, no escribes carteras, como hicimos aquí, pues la foto no, no va a aparecer. Y número tres, para conseguir clientes en Instagram, no solamente poner hashtag, sino también seguir a las personas que son similares a nosotros. Darles like y que ellos nos den like a nosotros. Eso también funciona. Y pues Instagram también tiene su forma de, de hacer pago. Entonces, usted simplemente sale a su perfil empresarial y ahí aparece la opción de pago. Vamos a la siguiente pregunta: eh, ¿Hay alguna manera de saber eh, cuáles son las tendencias en Instagram? Pues te voy a ser franca. Instagram no tiene esa facilidad que tiene Twitter. Lamentablemente en Instagram, nosotros podemos irnos a la, a la hay un icono en la parte superior que están viendo en este momento, que es el logo de Instagram, que es como una camarita. Si le damos clic allí, ahí van a aparecer la, las personas que nos están siguiendo. Mira, aquí aparece una cantidad de personas que nos están siguiendo, ¿sí? Pero... Y que por ende yo la sigo para saber qué es lo que hablan. Porque cuando una persona lo sigue a uno, uno debe seguirlo porque no puede que le haga una mala publicidad al respecto. Aquí aparecen los que me están, los que me están siguiendo y por ende yo lo sigo. Pero que yo pueda, me voy a mi perfil, ver, perdón, aquí no está, que yo pueda ver qué es lo que está pasando en Instagram como primera medida, no. Lo ideal, la lucha aquí en Instagram es que el hashtag sea relevante y que las personas a las que yo siga me sigan. Inclusive ni siquiera en Instagram puedo darle compartir a la fotografía. Si yo lo pico en una fotografía, no puedo compartirla públicamente, solo te la puedo compartir en privado. Entonces, Instagram me, me, me, me ata las manos. No, no puedo hacer un retweet como me lo hace en Twitter, ni puedo darle compartir como hacen en Facebook. Eh, tampoco puedo eh, ver las tendencias como lo veo en Twitter, aunque en Facebook no las veo, pero en Twitter sí, entonces no las puedo ver. La guerra en Instagram es una excelente fotografía con hashtag relevantes y siempre que el hashtag esté pegado a lo que sea lo mío. Máximo de verdad 5 u 8 hashtags porque después se vuelve muy caótico, soy muy enfática en eso. Madeleine Macías hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es la frecuencia ideal para publicar información que mantenga la atención al producto y no sature y canse a los clientes? No hay nada más aburrido. No sé, yo creo que a todos les pasa. No hay nada más aburrido que tener un contacto en WhatsApp y le mande a uno 20 chistes al día. Es exactamente igual cuando publican mucho. Las frecuencias eh, tienen que, es una excelente pregunta, ¿por qué? Como voy a es por Facebook. Nosotros aquí en estadísticas, vamos a mirar si me encargan rápidamente. Nosotros en estadísticas podemos ver nuestros seguidores. Mira la cantidad de gente que tiene artesanales de Colombia. Si ustedes no han dado like, por favor denle like para seguir aumentando nuestros seguidores. Nosotros en la parte de estadísticas nos podemos ver la cantidad de personas que nos ven. Inclusive podemos saber cuál ha sido la cantidad de acciones más representativas en las publicaciones, si yo pongo publicaciones puedo ver cuáles son las que más han llamado la atención, pero, ojo aquí, las frecuencias de publicación son muy, eh, muy homogéneas de acuerdo a la cantidad de personas que estén en, en un sitio geográfico, me explico. Si la cantidad de personas, mi mayor cantidad de personas de mi target están en América, pues yo tengo que pautar, o más de publicar, y bueno, también pautar en Facebook, publicar en el momento del uso horario de esas personas. Porque yo no les voy a empezar a publicar a las 2 o 3 de la mañana, porque simplemente no sirve. Ahora, ese tipo de, de frecuencia, generalmente Facebook les sugiere, de acuerdo al target que ustedes quieren, oye, mire, yo quiero esto, esto, esto. Ellos se los sugieren. Sin embargo, si usted quiere hacer un crecimiento orgánico, quiere decir, usted misma quiere publicar, no quiere pagar publicidad, sino primero a publicar, ¿qué le recomiendo? Las horas básicas de, de Colombia son 7 de la mañana, cuando la persona está en el transporte público, 10 de la mañana, cuando la persona está tomando café, 12 y media del día, cuando la persona está almorzando y la persona que desmaza con ella es la persona más aburrida del mundo y no vale la pena escucharla, ok. 3 de la tarde... 6 de la tarde, 9 de la noche. Solo más horas, las mejores horas, ¿por qué? Porque las personas tienen pausas activas y lo primero que hacemos, de acuerdo a nuestra, nuestros tiempos, es coger el celular. Entonces, lo que hacemos nosotros es: acabamos de cambiar al bebé y se durmió celular, a ver qué pasó. Esas son las 9 de la noche. Entonces, si tenemos señoras entre los 25 y 35 años que tienen bebés, esa es la mejor hora para mandarle un post los posts se pueden programar. Todo esto, toda la usabilidad de las redes sociales, pero se puede programar. Lo, más es, lo ideal es eh, para este tipo de cosas, hay muchos tutoriales en internet, no sé si aquí programen una, una tutoría para explicar cada una de las herramientas de publicación, porque pues obviamente Facebook es enorme, Facebook creo que nos comería dos horas. Eh, Twitter no es tanto y Instagram mucho más sencillo, pero, pues, ahí nos puede decir, oye, mira, para esta, esta persona, este tipo de personas interactúan más de tales a tales horas. Entonces, uno aprende a programar. En Facebook puedes programar las publicaciones. Así que no te preocupes. Si por alguna razón, tu mayoría de tus clientes viven en Japón y tú estás durmiendo y ellos están activos, no tienes que trasnocharte con ellos. Los programas y listo. Bueno, tenemos una pregunta de Humberto Ortiz y es la siguiente. ¿Mencionaste IconoSquare y qué otros para ayudar a encontrar clientes en Instagram? IconoSquare. Bueno. IconoSquare, InstaFrame y... DeepTick, eh, realmente este tipo de, estas son tres herramientas muy sencillas, pero su uso es extenso en explicación. Yo lo que les recomiendo es, naveguen no, en Facebook, en Google, pueden ver estos, tipo, estos tres eh, herramientas y conozco InstaFrame y DeepTick, pero hay muchas más, muchísimas más. Entonces lo ideal es que cojan una y experimenten cómo funciona para ustedes. Muchas veces las herramientas no funcionan para lo que uno quiere porque, desafortunadamente, la parte de Analytics de Instagram no está lo suficientemente desarrollada como lo está Facebook y Twitter. Sin embargo, te invito a que mires en Nicolas Square, que es como el más, más básico, pero el más interesante, para que puedas revisar cómo puedes capturar más clientes eh, o cómo puedes posicionar mejor tus fotografías, inclusive ver cuál es la reacción de tus fotografías. Lo inicial que podemos hacer es que nosotros nos toca acreditar el negocio. Ah de cuenta, tienen una tienda de empanadas, tienen que acreditarla. ¿Cómo se acredita? Con el voz a voz. En redes sociales, el voz a voz es el amiguito que le dé compartir, el amiguito que le dé like, el amiguito que por favor le diga, por favor, llámame más amigos para que le den like, el amiguito que te sigue en Instagram y tú lo sigues y le mandas un mensaje interno y dice, oye, por favor, haz que más personas me sigan. Cítame, sí, etiquétame. todos en Twitter en, se puede etiquetar poniendo el arroba. En Facebook se puede etiquetar simplemente poniendo el nombre de la persona en contacto. En Instagram es igual que en Twitter, poniendo el arroba. ¿Listo? Entonces, sí te invito a que mires la herramienta. Es interesante, pero este tipo de herramientas hay muchísimas. Estas son las tres principales, pero hay un montón. No tienes idea la cantidad de herramientas que hay. Entonces, eh, ya sería que miraras cuál se ajusta a tus necesidades. Dos últimas preguntas antes de finalizar esta sesión. La primera la hace Julie Milena Preteo y ella dice, ¿podría usarse Pinterest como alternativa al Instagram? Y Rosario hace la siguiente pregunta también enfocada a Pinterest. Pinterest se ha vuelto muy fuerte y viral. ¿Cuál es la mejor forma de aprovecharlo y tener más seguidores en esta red? Miren, yo amo Pinterest. Pinterest es una red social para diseñadores. Se creó con ese fin para diseñadores y artistas. Eh, inclusive, Pinterest es... Yo creo que todos tenemos Pinterest en nuestro celular, en nuestro computador, tenemos una cuenta de Pinterest. Porque si queremos a, a, a, arreglar una habitación, Pinterest. Si queremos un vestido de novia, Pinterest. Si queremos unos zapatos, Pinterest. Si queremos una cámara digital, Pinterest. Todo es Pinterest. Pero en Pinterest, para poder vender, siempre tiene que estar vinculado a una, a una página y de Facebook a un Twitter, a un Instagram muy bien hecho y, por supuesto, si pueden hacer una website, que yo creo que ya vieron en la parte de uy, si no estoy mal, pues eh, bueno, todo vinculado a ello. ¿Cómo hacemos para tener penetración en Pinterest? Pinterest no es tan fácil como lo quisiéramos, porque Pinterest no es una red como para decir, hey, tú, amigo, ven conmigo y todos juntos vendamos. No. Pinterest se hizo con el fin de, ¿le gusta? Lindo, contáctenme, no más. Lo ideal que usted puede hacer con Pinterest es poner sus fotografías. Las mismas publicaciones en Pinterest puedes hacerlas en Twitter, las mismas en Instagram y las mismas en Facebook. En Facebook puedes decir síguenos en Pinterest, que eso es algo muy importante. En todas las redes tienen que citar las otras redes para que la gente los siga. Si quieres, eh, estás buscando un vestido en especial, ¿por qué no nos pones un pin? Ah, Pinterest. ¿Y cuál es tu? Arroba. De Pinterest, ¿sí? Pero para poder promocionar Pinterest necesitamos las otras tres redes. Porque Pinterest todavía no es lo suficientemente fuerte para vender por sí mismo. ¿Uno cómo busca en Pinterest? Vestidos de mujer madura. Claro, largo. Claro, aparece. Le pasan todos los vestidos. Pero tú no sabes quién es quién. La mayoría de las personas coge Pinterest, le pone un pin, guarda en su tablero que dice vestidos para mí. Pum, guarda el tablero. Pero usted sabe quién lo hizo? Ni idea. Y lo más probable es que la persona coja Pinterest y diga: esa foto tan bonita, mire este vestido tan divino, y usted vaya de su diseñadora confianza y le diga: mire, su merced, quiero este vestido. Pero usted no llamó al que realmente hizo el vestido. Por ende, la persona que hizo el vestido perdió una venta. Entonces, ojo con Pinterest. Pinterest sirve para que la gente se enamore de lo que, lo que uno hace, pero tiene que estar apalancado para vender por las otras redes y, por supuesto, apoyado por la website. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Eh, le recordamos a todos, si quieren seguir a María Fernanda por Twitter, la encuentran como arroba mafe3d. Gracias por estar con nosotros. Bueno, despídete de todos nuestros asistentes el día de hoy. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por escucharme. Eh, lo Cualquier cosa, pues pueden ver este video en YouTube. Si tienen unas preguntas, Pueden hacerlas inclusive directamente en Twitter, mi Twitter es arroba mafe, el número 3, la letra D de dedo, y lo que necesiten a la orden. No se preocupen que para eso estamos. Bueno, a todos ustedes que acompañarnos el día de hoy, eh, vamos a finalizar esta sesión no sin antes hacerles tres recomendaciones y mostrarles un, un video que seguimos adelantando para nuestra estrategia artesano digital. Lo primero es que no se les olvide leer las condiciones de participación e inscribirse a nuestros premios Artesano Digital 2017 para que concursen por una eh, tienda virtual. Recuerden que este año tenemos cuatro categorías, entonces esperamos que eh, cuatro de ustedes sean ganadores en 2017. De igual forma, eh, los invitamos a que realicen su inscripción en el formulario de, de inscripción. Ya se los hemos enviado. Se los envíe por chat. Encuentran el, tanto el documento de las condiciones como el formulario de inscripción. Y por último, realizar la tercera actividad que fue mencionada al inicio de esta sesión. Recuerden que deben enviarla. Al correo electrónico artesano digital adc, arroba, gmail com y esta la deben entregar máximo el próximo domingo 10 de septiembre a las 11 y 59 de la noche. Recuerden que nos vemos el próximo 12 de septiembre, que es martes, para una nueva charla artesano digital.